Amigos, buenas noches. Les habla el doctor Ramón Ramírez de Lazo. En esta nueva transmisión eh, que tiene como marco fundamental eh, el cumplimiento, ¿no es cierto?, de los primeros 100 días de gobierno del profesor Castillo. Es un hecho importante, es un hecho para muchos definitorio ¿no? de lo que va a suceder en los próximos cinco años en nuestro país si es que el señor Castillo llega a culminar su periodo presidencial ustedes saben en política hay muchos hechos y situaciones que son impredecibles que no dependen ¿no es cierto? muchas veces de las Decisiones que tomen los actores políticos. Antes de pasar al tema, les le pido por favor a los seguidores que traten de, de compartir esta transmisión a, a la mayor cantidad de gente posible. Porque una de las razones por las cuales estoy con ustedes es de tratar de educarnos políticamente, no adoctrinarnos, que es una cosa distinta la educación política viene del conocimiento científico, de los fenómenos políticos y sociales, y es lo que yo enseño ¿no? en las universidades donde, donde trabajo, y esa quizás ha sido una de las preocupaciones que hemos tenido para poder transmitirle a ustedes información, ¿no? que no es especulación mía, sino que es el fruto del trabajo de varios investigadores como yo, que trabajan en esta área de la ciencia política, de las ciencias sociales, de la economía, de la sociología, del derecho. O sea, lo que yo estoy haciendo en este caso es de transmitirles este, a ustedes información sobre hechos, sobre datos, sobre estadísticas, ¿no es cierto? Que nosotros estudiamos en grupos cerrados de investigación. Ahora, ustedes me dirán cuál es la importancia de esto. La importancia es que ustedes pueden tomar mejores decisiones para ustedes, para sus familias, sobre todo, ¿no? van a saber a qué atenerse en los próximos años, porque las medidas que tome el gobierno, Castillo, ¿no es cierto? Y sus ministros y el Congreso de la República nos afectan a todos nosotros, ¿no? Si nosotros viviéramos en una isla solitaria, bueno, nos importaría poco lo que diga el señor Castillo, ¿no? Pero lamentablemente, ellos manejan el presupuesto, manejan nuestros impuestos, deciden lo que nosotros vamos a hacer mañana con nuestras vidas. Y lo ven claramente con el estado americano en que nos encontramos actualmente. Entonces, este, le pido por ese motivo que traten de compartir a la mayor cantidad de, de amigos, de seguidores, porque esta información les va a servir a muchos de ellos. No es especulación mía, como les repito, y se trata, se trata fundamentalmente de educarnos todos. Un pueblo educado no puede ser engañado tan fácilmente ¿no? como ha sucedido los últimos 200 años de la vida republicana. Esa es quizá ¿no es cierto? lo que nos diferencia a nosotros, por, por ejemplo, ¿no? de Alemania, de Suiza, no eh, y de otros este, estados, ¿no? mucho más desarrollados que, que nosotros. Pero, ¿tenemos la posibilidad de hacerlo? Claro que sí, eso depende de nuestro interés, no por la cosa pública. Bueno, eh, saludo a todos los amigos que están entrando a la, a la transmisión, por favor, compartan esta... Compartan esta Transmisión de Alem por favor, y entramos entonces en materia. Fíjense, ustedes se preguntarán, ¿por qué, ¿por qué es importante hacer un análisis de los 100 días de gobierno de cualquier este presidente de la República? Siempre lo he hecho yo, eh, al menos desde, desde que tengo eh, este trabajo, desde el año 90, con más precisión, porque ahí tengo el manejo de la estadística, de la economía y de los hechos políticos de nuestro país, o sea, el año 90 tengo cierta precisión, tengo certeza, ¿no es cierto?, sobre el desarrollo político, económico del Perú. Lo anterior lo conozco por la historia, ¿no?, política y social, que también es importante, pero eh, el análisis histórico es diferente del, del análisis eh, lo llamado situacional o de coyuntura, ¿no es cierto?, donde se trabaja sobre hechos que están sucediendo, ¿no es cierto?, en el preciso momento en que el analista está observando una realidad política o económica. Y eso es lo que ha pasado. Nosotros, este, eh, ustedes recordarán. Hicimos este, una serie de apreciaciones, de comentarios a raíz de la llegada al poder del, del profesor Castillo. ¿no? Entonces, este, si han visto ese, ese video, ese video que, lo, que, que lo transmití el mismo 28 de julio, cuando este, juramentó a la presidencia de la República. Y ahí, luego de hacer el análisis de los tres meses anteriores, desde el 6 de abril de la primera vuelta, y luego la segunda vuelta, y luego las decisiones que se iban tomando, podía tener más o menos una prognosis, saber qué cosa es lo que iba a pasar con el Perú. Es lo mismo que hacen, miren, las agencias de inteligencia, las consultoras de los bancos, de la gran banca de inversión en el mundo, ¿no? En todo el mundo, en América Latina, cuando se producen cambios de gobierno. Porque ellos quieren saber cuál va a ser el camino, la ruta que va a seguir un gobierno. ¿Para qué? Para poder este, tomar decisiones respecto a las inversiones que van a hacer, a los negocios que van a hacer en esos países y luego de haber analizado todo este asunto le dije claramente a ustedes este, que disculpen entonces les dije a ustedes ¿no? que eh, en el Perú no, hay, no iba a haber cambios que el Perú está este, entrando en la misma onda neoliberal que siguieron Toledo Fujimori, Toledo, Alan, Humala, PPK, Zagasti, Sa Iscar. Sí, eh, lo dije en el hecho de era la continuación de ese modelo neoliberal. Y estos 100 días de, de, de gobierno han confirmado, digamos, esa apreciación. Y se lo voy a resumir este con datos, con estadísticas, con cifras, con hechos. ¿no? Porque, fíjense, en la... En la ciencia uno, para hacer la evaluación de un hecho, toma cinco criterios fundamentales. ¿no? Esto es un resumen de lo que les transmito yo a mucha gente que lo los cobrado, ¿no es cierto? Para hacer análisis este, concreto de situaciones este, reales como las que hay en el Perú. Y que evidentemente lo pueden hacer ustedes, ¿no es cierto? Con un poco de ejercicio, de información política. Fíjense. Una... Primera regla, ¿no es cierto? Son cinco reglas que ustedes pueden tomar para desarrollar el caso de Perú, Uno tiene primero que dejar de lado cualquier tipo de prejuicio, ¿no es cierto? De ideología previa, de simpatía o antipatía sobre el fenómeno que esté estudiando. Porque si uno analiza un problema político, social o económico, tomando como base, como punto de partida una ideología, está sesgando el análisis. Segunda regla. Los hechos, los datos, hablan por sí solos. ¿ya? Eso es una regla fundamental. Eh, los datos no engañan. ¿no? Los hechos, los datos, en, en, en epistemologías se, se conocen, ¿no? Los hechos son como son, la realidad es como es, no es como la, no es como la observa, digamos, este, el analista. Salvo que tenga, pues, una desviación de tipo constructivista, ¿no? Que cree que el sujeto es el que crea la realidad, ¿no? Es una, es una corriente que está superada, ¿no? Pero el, el principio es ese, ¿no? que haya un feedback en esa relación entre objeto y sujeto conocente, eso no se debe este, dejar de lado, pero fundamentalmente los datos son lo que son. Los, los, los hechos, los datos hablan por, eh, por sí solos. Ahora, tercera regla, ¿no? este, este, el analista nunca, nunca cambia los datos. Si no me gusta una, una cifra, una, una encuesta, yo no puedo, como se dice, mover las cifras, yo no puedo acomodar el dato a lo que yo creo porque ahí estaría cometiendo un engaño, una estafa, ¿no? la, la, la, la cuarta regla, ¿no? Uno tiene que conectar los datos, ¿no? ¿Por qué? Porque en ellos hay una relación llamada de implicancia, o sea, los datos no se analizan de manera unilateral. En quinto lugar, este, lo, los datos se pueden contradecir, ¿no es cierto? Puede haber contradicciones, y lo que hace el analista fundamentalmente es de la base de la ciencia es encontrar el error, ¿ya? El encontrar el error, encontrar el error, se supera el error y se encuentra la verdad. Esas son las cinco reglas fundamentales que se aplican, ¿no es cierto?, en el análisis. Ya, ahora bien, ¿qué cosa me dicen a mí los datos? Mira, yo parto de una realidad, digamos, este, afirmada, no por mí, no dicho no por mí. Esta es la información objetiva, ¿no es cierto?, que transmitió en la primera y segunda vuelta el señor Pedro Castillo. Las diez medidas que yo voy a aplicar. Esta es la fuente real, ¿no es cierto?, del, del cual uno parte. Fíjense, apliquen ustedes las cinco reglas. ¿Qué cosa decía el, el, el señor Castillo en la campaña política? Dice acá, los primeros 100 días, ¿no es cierto?, de gobierno, se producirá uno, referéndum constitucional. ¿no? La ciudadanía decidirá el cambio de la constitución, mediante este referéndum. Segunda, Segunda medida, reactivación económica productiva, empleo para todos. Tercera, ¿no?, eh, vacunación universal y gratuita en, en 90 días en los 100 días quinta medida aumento del gasto social para impulsar la salud la educación y el acceso al internet en no menos del 10% del PBI el 10% del PBI estamos hablando de 22 mil millones de dólares, más o menos en cifras gruesas 88 mil millones de soles no sé si ustedes pueden, pueden este, certificar eso pero Evidentemente que es imposible que en, en 100 días el presidente o el señor Castillo haya gastado 88 millones de soles. A lo mucho lo que lo que, lo que está gastando eh, hace 20 días, digamos, son los bonos de Anapay, ¿no? donde se piensa gastar 4.325 millones de soles. Que es un gasto para mí innecesario, un cierto absurdo. En estos momentos, cuando lo que se ha debido hacer es emplear ese dinero, que son nuestros impuestos, para crear empleo productivo y estable. Sexta medida, relanzamiento de la economía popular. Dice, créditos a la economía popular, ¿no? Este, con créditos a las pequeñas empresas, con, con intereses bajos de 1%. Octava medida, campañas nacionales de reforestación. Décima medida, renegociación de los contratos ley para que el Perú se beneficie del 70% de las ganancias. Y este, décima medida, industrialización. Duodécima medida, reforma educativa. Para esto se asignará el presupuesto del 10% del PBI. Duodécima medida, ingreso libre a las universidades públicas. Duodécima medida, reforma agraria. 10% del PBI al, al agro. Y, tercera medida, fortalecimiento de las empresas públicas. Después del este es un documento público, ¿no es cierto?, Ustedes pueden ver que casi nada de lo que ofreció en los primeros 100 días se ha efectuado. ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que ha hecho? Lo que ha hecho, este es otro dato objetivo, ¿no es cierto? Es este... el documento que le mostré a ustedes la, la semana pasada, ¿no? El, el decreto supremo, ¿no es cierto? La hoja de ruta sobre la cual no ha dicho nada este, el profesor Castillo ni la primera ministra, ¿no? Que certifica con toda claridad... No, y con toda precisión, ¿no es cierto?, de que en el plan de gobierno que va a ejecutar el profesor Castillo en estos cinco años, no hay nada de nacionalización de regal de camiseta, ni de estatización, no hay nada de nueva constitución de asamblea constituyente, no, no hay nada de, este, de reflotamiento de las empresas públicas, y así por el estilo. Entonces, esos son los hechos objetivos, las cosas que han sucedido en el Perú en estos 100 días. Mucha gente, mucha gente dice que, que soy pesimista, ¿no? que soy este, un crítico, ¿no? Y hay una hay una serie, ¿no cierto?, de psicosociales, de, psicosocial, de, de, de argumentos, ¿no cierto? que se han este, ensamblado. No, eso por la por la, por, por la gente esta que, que trabaja con, con Castillo. ¿no? Respecto digamos a, a, a la. Se voy a resumir para que, para que ustedes este más o menos puedan diferir, ¿no cierto? Lo que se dice, ¿no cierto? Respecto a las críticas este, que cualquiera de ustedes, cualquier persona puede hacer. ¿no? Son 10 argumentos, ¿no es cierto? Que... El primer argumento, ¿no es cierto? Dice que los que criticamos a Castillo o a Cerrón somos divisionistas, ¿no? Que estamos dividiendo. Que, que estamos este, restando fuerzas, que, que, que somos negativos por ese hecho. Esa una, es una falacia, pues, señores, porque nadie puede privar a una persona, ¿no es cierto?, de su derecho a evaluar, ¿no es cierto?, a enjuiciar, a analizar los fenómenos que suceden en nuestro país, más aún. Yo no, yo no soy este, un borrego, una parte de una manada, ¿no?, que tenga que decirle sí, sí, a todo lo que Castillo hace o cerrón si los hechos me están diciendo a mí que le ha mentido al país que no ha cumplido nada de lo que, o casi nada de lo que ha ofrecido entonces, este, ¿cómo le pueden decir que estoy dividiendo? que estoy restando, dicen, ¿no? Este, que estoy restando, digamos este, y por lo tanto, digamos, estoy este, perjudicando ¿no? al, al, al, al pueblo ¿no? después este, señalan de que no aporto, dicen, ¿no? Dicen que no aporto nada, no, no aporto nada Acá le voy a decir acá hay 10 puntos de un programa de salvación nacional que este, eso está desarrollado, les expliqué en una intervención que nosotros habíamos hecho un trabajo, un, un plan, este, un programa económico de activación sustentable llamado el Plan Segunda República. Pero que evidentemente no lo va a aplicar pues jamás este Castillo ni los neoliberales. ¿no? Eso es lo, quiero que entiendan. Otros han dicho, no, este, ¿por qué no haber de criticar? No asesoro yo este, a, al señor Castillo. Evidentemente este sentido común, yo le dije a, a, a, a Belmont que, que era imposible, digamos, este tratar de sugerir, asesorar nada este, a Castillo porque su entorno es un entorno dogmático, cerrado, es un, es, es, son piedras, son gente que no entienden, son gente que está sesgada por la realidad, en la realidad que, en la que están actuando, y son un grupo de seis asesores, más este, Verónica Mendoza, Arana, y otra gente que inclusive, para que vean cuál es el tipo de manejo político que ellos mismos, digamos, han conspirado, han complotado, digamos, para separar a Bellido del primer ato, para aislar a Cerrón, engañaron a Bermejo, ¿no es cierto?, con, con, con, con el pretexto de, de que Bermejo colocaba al señor Valenzuela como ministro interior, luego lo traicionaron, y como he dicho, no lo he dicho públicamente, o sea, esto es una novedad, es una cueva de alacranes, este, y es por eso que cualquiera de ustedes con sentido común, no, cualquiera de ustedes con, con, con sentido común, este, jamás se pues, arriesgaría la, a ese maltrato, a ese, ese dejarlo. ¿no? Ustedes lo han visto, ¿no es cierto? Porque eso forma parte, de, de, se lo explicaré otro día, no, de la, los rasgos de personalidad de Castillo. ¿no? Y, yo ya tengo estructurado con un grupo de psicólogos los rasgos de personalidad. ¿no? Y ese hombre no va a cambiar, ¿eh? escúcheme, carácter, temperamento y personalidad. En estas tres instancias hay una base genética, una base biológica, una base cultural, de tipo social. Ese es un hombre que tiene más de 50 años, y está estructurado de su mente, está estructurada para actuar, y así va a morir, así va a terminar sus días. ¿Con qué señal? Con la señal de que es un desleal, es un traidor, y es un mentiroso. No le digo ladrón porque eso no tengo certeza de eso. Pero los datos me dicen, ¿no es cierto?, de que es un deslegal y es un traidor, y mentiroso y toman. Eso tengo plena certeza, pero ladrón ni corrupto le puedo decir. ya Entonces, ustedes pónganse a pensar, señores, ¿en manos de quién estamos? En manos de, de, de una persona rodeada de un grupo de, de sujetos a quienes no le interesa la, la mayoría del, del país, interesa sus privilegios, ¿no es cierto?, de grupo, de secta ya han, han tomado los talleres por asalto del poder, se han posesionado de la oficina del primer ministro, se han repartido los ministerios, han repartido a sus cuadros políticos, ganapanes, sueldo de 30 mil soles mensuales, los viceministerios, las direcciones. Entonces, este, este, esta partida ya está jugada. Alguna, alguna gente ingenuamente, y yo, yo soy muy respetuoso de los muchachos de la Pedro San Martín, señores, yo... Yo los felicito por su idealismo, ¿no es cierto?, por su amor al país. Pero ellos se van a, se van a dar cuenta, entre de poco. de que han sido engañados. Salvo que sean no, no unas una personas que están dogmáticas, que, no, no, que no entiendan. Los, son los hechos, no es que yo diga, no es que Ramírez diga. Yo solamente soy un analista, yo estoy leyendo, yo estoy observando lo que está pasando en el país. Pero esta gente es muy, este, muy ingenua, muy idealista, ¿no es cierto?, y creen que ellos que, que presionando a Castillo, ¿no es cierto?, que, que, que colocando a un, a un grupo de gente en mítines, en marcha, no van a presionar a Castillo para que Castillo se enrumba, o sea, quieren, al, señores, a un árbol torcido, jamás ustedes lo pueden enderezar eso está probado en psicología, hay gente que tiene un pensamiento estructurado, un pensamiento dogmático, sectario, racista, los caballeros son racistas, es una categoría política, ¿No es cierto? Que identifica a, quién? a un grupo, ¿no es cierto? A un grupo, a una élite, ¿no es cierto? ¿Que proviene de qué? Proviene de los sectores este, acomodados de la sociedad, de los sectores altos. Si quieren ustedes, en términos marxistas, en los sectores burgueses, pero que se acomodan, digamos, a, en un movimiento de izquierda, en un grupo de izquierda, en una clásica maniobra de adentrismo. Casi todos los cabeles tienen una procedencia troquista para controlar de, de adentro, las organizaciones políticas y los gobiernos, eso no tiene ninguna novedad, eso se sabe en ciencia política. Y de esta manera, ¿no? Pierden las elecciones, porque nunca ha sido gobierno en ninguna parte. Del mundo, pero lo saben ellos acomodarse, toman el toman el gobierno, toman el pueblo como ha pasado en el Perú. Y es una élite conocida, que utiliza, ¿no es cierto? Utilizan, este le gusta el cholo barato, utilizan a, a la gente, digamos, de, de test mestiza o de, de procedencia andina como una suerte de, de, de chulillo, ¿no es cierto? Ellos están de, detrás, escondidos, moviendo los hilos. Ellos no aparecen, pero son los que controlan todo. Y no desde ahora, esto viene desde el año... de la época de Toledo y mucho más antes. O sea, el poder que había en el Perú es, es muy fuerte, al igual que el poder masónico señores. Ustedes entiendan eso. Es un nuevo poder. Es un, es un poder... No es invisible, es un poder que ya está identificado. Y hay que de derecha, hay que de izquierda. ¿Qué cosa los une? Los une este, su procedencia étnica son los hijos de los exterratenientes, son los hijos de los ex latifundistas, son los nietos y nietos de los encomendadores, de los este corregidores que mataron a Tupac Amaru que los descuartizaron. son la gente de la alta burguesía que se ha empobrecido, pero que ahora se ha metido en un movimiento de izquierda. Ahí tienen, ustedes lo saben, Susana Villarán y toda, y toda la, el, el grupete, ¿no es cierto?, este, este, que militaban, y todos tienen casi una procedencia común de la merced Católica, donde, donde, donde fundaron el vanguardia revolucionaria, que se dividió en tres, este, en otra oportunidad les voy a explicar cómo es toda la estructura de la caballerada, ¿no es cierto?, en, en tres partidos, el, el Partido Comunista Revolucionario, el Partido Comunista Trinchera Roja, ¿no? el, el, el, el vanguardia Revolucionaria Partido Militar, donde hay, hay, hay militado este, el que fue ministro de Economía de, de Cuchís, Alfredo Torne, ¿no? este, Montesino, Jorge Montesino Neto, que quiere ser candidato presidencial, Susana Villarán, toda la cagada señores, ¿no? Y con todo lo que, de la segunda, tercera generación, ¿no? Todos sus hijos este, y, y descendencia y cuadros que han dejado, ¿no? Y que están pues en el poder en, en nuestro país. Eso es lo que, ese grupo, ¿no es cierto?, que, que, que tomó el poder este, con Vizcarra y que tomó el poder con Sagasti, con sobre todo, son los que han tomado el poder ahora con Castillo. Eso es lo que no se quieren dar cuenta, ¿no? pues, este, los muchachos de la Plaza Martín. El otro argumento que señalan es que, dice, eh, es que hay que ser consecuente, pero consecuente, ¿con, con qué si ya no han traicionado? Le estoy leyendo el programa. Este es un gobierno neoliberal. Señores, pruébame, la cual es la prueba fundamental. Les he explicado a ustedes que el garante del modelo económico de neoliberal en el Perú es el señor Julio Velarde, que no es economista, se lo he dicho a ustedes varias veces. El señor es bachiller de economía de la Universidad del Pacífico. Sino que me muestre el, el grado, yo le pido disculpas públicamente, que me muestre el grado de doctor, no lo tiene. Porque no estudiado, pues, solamente tiene el bachillerato en la Universidad del Pacífico. Y se le exige a mucha gente, ¿a qué quiere ser ministro? Quiere ser, puesto que presente un título. ¿No? Y, y la presión de, la presión de, de, y el chantaje no ha sido tan grande este, de estas élites que han logrado, digamos, este, imponerlo, ¿no? Imponerlo a través de quién? Y, y eso está probado a través de Vladimir Cerrón. Y a mí no me va a desmentir porque tengo pruebas plenas de, de que, que movió, impulsó, digamos, este con Pedro Franco y Verónica Mendoza. Ya, Castillo no sabía dónde estaba parado, señores. ¿sí? Y hasta ahora no saben lo que están haciendo con el presupuesto de la República, con el, el negociado de la deuda externa, señores. Diez mil millones de dólares que este gobierno, a través de... Y eso es, que van a llegar a los quince mil porque van a hacer una ampliación de endeudamiento. o el Fondo Monetario, o el Banco Mundial, con toda la banda internacional. Como lo hizo Vizcarra, Vizcarra vendió al Perú por unos, otros 10 mil millones de dólares más, y pateó la deuda hasta el año 2150. Y lo mismo hizo Kuczynski con Torno. Entonces, ¿en qué se diferencia, Frank, de PPK, de, de, de, de Toledo? ¿No? Y, el, y el señor, el señor presenta como si fuera persona, un, un triunfo en estos 100 días, el haber conseguido un préstamo de 4 mil millones de dólares del Banco Internacional. Y dice, ¿no?, que eso es muestra, ¿no?, de que de que somos solventes económicamente eso es, eso es para, para para engañar a personas un punto señores señores en Estados Unidos el dinero no te pagan más del 0.2 o no te pagan nada por un depósito el Perú está pagando 3.9 de 4 más, más, más comisiones cuatro al año por cuatro mil millones de dólares entonces son unos mil millones de soles van a ser diez mil, o sea, van a ser cuarenta mil millones de, de soles. ¿Al año cuánto es de interés eso? Estamos pagando cuarenta mil millones de soles al año por intereses mil seiscientos millones de soles. Nosotros estamos pagando de intereses. ¿Ya? Ahora ustedes me dirán, pero ¿para qué quiere plata? ¿Para qué quiere plata? Sencillamente porque el presupuesto está desfinanciado, señores el presupuesto de la República que son 50 mil millones de dólares está desfinanciado qué cosa significa desfinanciado que hay un hueco pues porque hay mucho derroche 50 mil millones de dólares y solamente tiene cubierto 35 mil o sea tiene un bache una diferencia de 15 mil millones de dólares pero tampoco con ese préstamo le alcanza ahora tiene que estar, está por crear impuestos está bien que cree impuestos pero no a, la, a los trabajadores no a la clase media que cree impuestos a las la sobreganancias mineras Ahí debería cobrar impuestos. Entonces, eh, eh, la pregunta es, ¿no es cierto? Y esto no es por alarmarnos a ustedes, estoy dando la, la dura realidad. Nosotros estamos en estos momentos recibiendo la herencia que nos dejó humana y Cuchín. Acá tengo el documento oficial, señores. Entren ustedes a la, a la, al, al, al Banco Mundial está el documento oficial justamente se lo quería traer a usted porque para mí eso es importante y ahí tengo la la, la regla acotada, ¿no es cierto? De, de... permítame un minuto, por favor, le voy a traer el documento oficial del, de, del Banco Mundial acá lo tengo este es el documento oficial del Banco Mundial son cerca de más de 500 páginas entren a, a, la, a, entren a, a la web del Banco Mundial están la deuda externa de todos los países de de América Latina, de África y del Asia. Pero lo más curioso es que no está la deuda de Estados Unidos, ¿no es cierto? Ni de, lo de, ni de todo lo de la, de la G8. A 2020 el Perú tiene una deuda de 79 mil millones 549 dólares. Esa es la deuda que tenemos a 2020. Seguramente a 2021 actualizando la deuda, estamos en este, manos este 10 mil millones, vamos a llegar más o menos a 90 mil y dentro de poco llegaremos a, a, a 100 mil millones de dólares de deuda, señores externa. Despierten. 100 millones de dólares de deuda externa. Eso es una brutalidad. De estamos llegando casi al 50% de, de nuestro producto bruto interno. Nuestro producto interno es 200 mil millones de dólares, más o menos. Eso. O sea, est estamos debiendo más de lo que exportamos. Exportamos más o menos 55 mil millones de dólares. Estamos debiendo dos veces más. Y nos estamos acercando, ¿no es cierto?, a, la, a, a, a, a los países que están quebrados, como Argentina, ¿no? Acá tengo la, algunas cifras. Argentina, ¿no es cierto? La deuda de Argentina son 254.760 millones de dólares. Fíjense. Y está ahorita con problemas serios. Este, ¿Por qué? Porque esa deuda es impagable. La deuda de Bolivia es 15.400 millones de dólares. La, la deuda de, de Colombia es 155.000. Nos estamos acercando ahí por el camino colombiano, ¿no? 150.000 millones de dólares. Estamos en el camino de los ecuatorianos con los neoliberales. Ellos ¿no? y, y, y están en 60 mil millones de dólares los ecuatorianos, que es exagerada. Entonces, este es un abuso, pues, señores. Y la gente no, no, no quiere hablar sobre esto. ¿no? El, el, el señor frank eh, otro, otro gran mentiroso, ¿no? no quiere decir la verdad al país. Se lo voy a probar con, su, con, su, con sus propios documentos. Este es el proyecto de ley... Lo pueden bajar ustedes, ¿no es cierto?, del Congreso de la República, que ha presentado Frank al Congreso. Es el presupuesto del año 2022, o sea, el, el próximo año. O sea, no me van a decir que acá no tienen la culpa el, el otro gobierno anterior. Este ¿no? es el, el presupuesto preparado por Frank. En fin de cuentas, la estructura, para lo que conocen de finanzas, es la misma, ¿no es cierto?, de todos los gobiernos. Solamente lo que se cambia son las cifras. Fíjense acá la, la, la, la, la barbaridad respecto... al servicio de la deuda es lo más importante no es cierto en, en este caso ¿no? qué cosa qué cosa quieren hacer con esa con ese dinero perdón? acá dice no servicio de la deuda acá está acá acá estoy señalando voy a marcarlo como con un 22 mil 188, 241, siempre ese dinero de los presupuestos que no lo vamos a ver. Todos los años tenemos que te, tenemos que pagar, digamos, esa cantidad de dinero. Todos los años. Hasta el, hasta el año 2310, y de ahí se O sea que 22.188, sumen ustedes 24.000 millones de soles que se roban todos los años por corrupción. ¿Qué, qué, qué, ¿De qué desarrollo me están hablando, señores? Este, el señor Frank. Y lo más grave. ¿no? Este, este es este, el proyecto de ley de, de endeudamiento. Dice acá: ¿Cómo se va a financiar el presupuesto? Ese? Dice acá, ¿no? Es marcado, para que ustedes lo puedan ver. Y eso es lo que el, gobierno, el Congreso va a tener que tomar una decisión, ¿no? Dice, autorícese, dice, acá primero vamos a poner este documento, eh, con el, el dólar. Autorícese, dice, al gobierno para que, este, o sea, para que Franque, ¿no es cierto?, de Castillo, hagan operaciones de endeudamiento externo hasta por un monto de 1.645 millones. Y para endeudamiento interno, o sea, nacional, de emisión de bonos, porque que está haciendo ahorita, 31.161 millones de soles. 31.165 millones de soles y acá piden la, la, la, la autorización para, para, para... aprobarlo, no. o sea 1.500 millones de dólares por allá o sea son más o menos un... 5 millones de soles más 35.000, aquellas ya van 40.000 más acá hay otra cifra ¿no? dice acá, artículo séptimo dice operación de administración de la deuda hasta el equivalente de moneda de 6 mil millones de dólares. O sea, estamos hablando 35 mil más 1.600, estamos hablando 40.000 mil más C, 46 mil millones de dólares. ¿Qué es lo que están planeando, señores? Están planeando, fíjense, señores, la, la, la, la bestialidad de plata que que se está queriendo aprobar, porque ese, ese presupuesto está desfinanciado. Entonces, eso es lo que eh, no, no, no, no le dice na, na, nadie, señores, a, a ustedes. Y son documentos que ustedes pueden bajarlo de la, la web del Congreso, porque los, los congresistas tienen que revisar y aprobar este presupuesto. En esta parte, ¿no es cierto?, conclusión ese presupuesto de 50 mil millones de dólares del Perú para el 2022, está desfinanciado. ¿Cómo lo va a financiar? Con el endeudamiento externo. Vamos a 10 mil adicionales, millones de dólares, se van a emitir bonos, y aparte de eso, esto significa que no va a haber aumentos, pues. Ya, olvídense los aumentos, ¿eh? Entonces eso va a generar mayor protesta, mayores huelgas, paros, marchas ¿no? Y eso... En parte, en parte tiene la, la culpa Castillo porque yo el día 28 le dije, señor Castillo, usted está tomando en sus manos la economía de un país. Lo que usted tiene que hacer, lo primero, es hacer un balance cortado. Cualquier empresario que tiene mínima idea de manejar un negocio sabe qué cosa es eso, cómo estoy recibiendo esta empresa. Y no lo ha hecho hasta ahora. Y no lo va a hacer. No lo va a hacer. ¿Por qué no lo va a hacer? Porque están envueltos casi los que están manejando la economía en un grave caso de corrupción en el negociado de la deuda, que viene de la época de Fujimori de del año 90 hasta la fecha. Nosotros en realidad deberíamos tener una deuda que no supere los mil millones de dólares. Estamos llegando a los mil y cuando si es que este gobierno acaba estaremos en los mil millones de dólares. O sea, este, un crecimiento, ¿no es cierto? Es casi... 900% de la deuda. Porque Fujimori recibió, ¿no es cierto?, este, nuestro país con una deuda que, externa que no superaba los 3.500 millones de dólares, más intereses sin pago que debieron calcularse. Estamos cortando los 80.000 con una proyección de los 100.000 millones de dólares. Señores, con esas cifras es imposible hacer un programa de industrialización, de desarrollo nacional. Por eso estos caballeros son unos mentirosos, porque lo que les interesa a ellos únicamente es cobrar sus 30 soles mensuales y seguir engañando a la gente, ¿no? colocándole impuestos, perdón. Y, y ellos felices y contentos, ¿no? porque es una, una minoría, ¿no? que no es ni el 1%. Y con ellos están felices los banqueros. ¿no? Este, Fíjense... Eso, eso, eso, ya vino Alejandro Miguel, ya que la, la clásica no soluciones. Yo no soy gobierno en estos momentos, señores. Si yo supiera si gobierno, pues, sería muy fácil. Los que conocen de finanzas, los que conocen de economía, los que conocen de manejo legal, ¿no es cierto?, saben cómo conseguir recursos. Yo toda mi vida he conseguido recursos. He hecho proyectos de inversión de la nada. Pero está mal, entiendan ustedes, y no estoy pasando mal al Un proyecto de inversión, se lo digo como economista, y que, no, y que no me desmienta para que madure un proyecto de inversión serio en, en, en nuestro país. Cuatro o cinco años, hasta su puesta en ejecución. Y eso es, siendo optimista, sabiendo toda la tramitología que hay. Yo debería callarme la boca, señores. Yo no debería hablar. O sea, hablo o no hablo. O hablo a medio voz. ¿No? Le paso la mano. Sí, que no, que yo voy a colaborar con Castillo mientras mi nombre a mi asesor o ministro, ¿no es cierto? Mi padre. ¿no? Yo ya le dije, hay, hay, hay mucho de hay muchos imbéciles, ¿no es cierto?, que, que, que, que dicen que soy estoy resentido porque no me dieron un cargo. Yo jamás he un cargo, señor, sí, otro, otro tarado, que dice que, que, que, que quería ser ministro, en el tribunal, magistrado del Tribunal Constitucional. Yo les dije que yo no voy a postular al, al Tribunal Constitucional, tampoco quiero ser ministro, tampoco quiero ser asesor. El asesor fui a los 25 años de edad. Eso para mí ya no es este... Y no, lo que yo estoy haciendo es... Transmitirle a ustedes información que nosotros procesamos en las universidades donde trabajo Es una información reservada. ¿Para qué? Para que ustedes abran los ojos, para que se den cuenta qué es lo que están pisando ustedes, qué terreno. Entonces, estas son verdades. O no digo nada, pues ya. Digo, ¿no? Que, bueno, qué que, que bien, Castillo los 100 días. No, este va a va, este, hacer la segunda reforma, que es otra gran farsa. Van a nacionalizar que es otra gran farsa, mentira. Eso, lo, que, lo que van a hacer, y eso es, si es que les alcance el tiempo, van a, van a hacer un negocio ahí con la, colocando este, algunos ductos en algunos distritos, como eso Telefónica. Entonces no se trata de decir, no, co coopera, contribuye, hablas nomás, este, criticas y criticas. No, señores, acá ustedes tienen que saber la verdad. Ahora, para, para mí es este, irrelevante lo de Castillo porque yo le doy mi pronóstico. Este es un gobierno que está liquidado. Es un gobierno inviable. Porque nació mal, se reacomodó re con la traición y con la lealtad, no se le dijo la verdad al pueblo, y por lo tanto, Castillo se rodeó de incapaces, de mermeleros, no de gente improvisada, de gente incapaz, no de asesores que, que, que son gente pues, este, improvisada, ¿no es cierto? Pero que soban a Castillo, ¿no? Y le hacen creer, le pintan otra realidad. Y, y también se llenado de corruptos, ¿no es cierto? Pero la gente que está ahí detrás, trammalina, buscando de hacer negocio. Ahora, esto es una situación que ustedes tienen que entender, señores. Este no es un gobierno de izquierda. Entiendan. Por más que esté Verónica Mendoza, porque la que maneja este país ahora es Verónica Mendoza. Porque se lo ha montado a, a Castillo. lean bien eso en, en términos políticos. Psicológicamente lo ha capturado. Por eso que tienen seis ministros, este, Nuevo Perú y Juntos por el Perú. Con Arana, este, con la primera ministra, esta gente no es de izquierda, son caviares, simulan ser de izquierda, simulan hablar en nombre del pueblo, simulan hablar de, de inequidad. Pero su agenda real, ¿cuál es? Su agenda real es la igualdad de género, su agenda real es el aborto, su agenda real, digamos, es... Derechos de una élite. La agenda real del pueblo, ¿cuál es? Eliminar la pobreza, justicia social, recuperación de recursos naturales, democracia, levantamiento del estado de emergencia. Esta gente son unos fascistas encubiertos, porque están abusando, señores, ya. Ha pasado y ocho meses y seguimos en una dictadura, sin derechos constitucionales, como, como, si, como, como si la pandemia recién hubiese empezado. Ya basta, señores. ¿Por qué? Ustedes me dirán, ¿por qué? ¿Por qué prosiguen con el estado de emergencia? Porque ese es el cambio de cultivo para los robos, para los negociados, para lo que, lo que hizo Vizcarra. Y por eso que el día del lunes Vizcarra lo han llamado al Congreso. Y ahí el Congreso yo felicito a la gente que lo... Que, que, a esa comisión. Porque yo pedí que se nombren dos comisiones en el Congreso, de investigadoras de la deuda externa que no se ha hecho, y segundo, de la corrupción este, que se ha efectuado durante el estado de emergencia. Vizcarra, utilizando a su... ministra a, a esta chica, este, a... María Alba, digamos, se farrió más de 60 mil millones de soles, señores. en Grandes negociados en el Salud, en el MISA, en la compra de... Sin licitación, sin... se declaró de emergencia, pues. Y luego se farrió 60 mil millones de más, van 120 mil millones de soles, 60 mil en el programa reactiva. Donde se le, se le dio crédito, préstamos, ¿no es cierto? Fíjense, no tenemos plata, el Perú no tiene plata, pero se, se velarde con... María Antonieta y Vizcarra se permitieron darle 60 mil millones de dólares de soles, de soles a la gran empresa a intereses de 1.5%. Cuando usted va a un banco, señores, no le cobran un interés mínimo de 18, 20, 25%. O si sea, aquí hicieron esos, este, esos empresarios, ustedes creen que invirtieron en su negocio, no invirtieron en negocios. Esa plata, señores, es, es una de las razones por las cuales el, el sol se devaló, esa plata, esos soles lo convirtieron en dólares y sacaron los dólares al exterior. ¿Quién hizo eso? El arte porque fue un gran negociado, porque abusan, ¿no? Abusan, acá este, hay una ley de, de bancos, que esto es lo primero que Castillo ha debido de, de modificar, porque esta es la fuente del abuso, ¿no? De la banca usurera, ¿no? Que, que, que le ha quitado propiedades, que ha destruido muchas familias, ha destruido empresas. El artículo noveno que está acá, fíjense, dice, libertad para fijar intereses, comisiones y tarifas. Artículo 9, las empresas del sistema financiero pueden señalar libremente las tasas de interés, comisiones y gastos para sus operaciones activas y pasivas y servicios. O sea, pueden cobrar lo que le da la gana en este país. Eso ni en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en ningún otro país civilizado. Pregunto, ¿algún congresista de terror libre ha pedido que modifiquen esto? Este es ultraliberalismo. ¿Qué pueden cobrar intereses de 150, 200, 300%? ¿Se ha cobrado eso? Y recién, hace dos tres meses atrás del escándalo que ha habido, digamos, y por la presión del Congreso, es que Velarde recién ha sacado una resolución, luego de, de, de estar en vigencia 25 años, de esta ley ha sacado una resolución para fijar topes en 85% más o menos, la tasa de interés. Pero en esos 25 años, pues han hecho un gran negociado, ¿no es cierto? Que ha significado más de 190 millones de soles, que la, la, la banca, ¿no? usando ese artículo, ha hecho lo que ha querido en este país. Y las cosas siguen así, por eso le digo, es un gobierno neoliberal, no ha cambiado nada. No le crean a Castillo, no le crean a Serrón, Cerrón, Cerrón fue el que impuso, digamos, este, a Julio Verón. ¿Esa es la verdad? Engañó a los Perú Libres. O sea, no queda nada. No es un gobierno de izquierda, no es un gobierno que representa los intereses de la mayoría de los peruanos. Es un gobierno de una élite, de una élite cabierta, de una minoría que convive con quién? Con gente de MOVADEF, Porque los Mobadev, ¿no es cierto?, que, que utilizan, ¿no es cierto?, como, como un título a Castillo, están en una alianza de, este, inexplicable, ¿no? con Tramaturas, si ustedes quieren, ¿no? con los caviares. ¿Para qué? Para desarrollar el proyecto, ¿no sé, es que, que se trazó inicialmente, ¿no?, de colocar, digamos, a, a, sus, a sus militantes en el sector de educación y desde ahí, ¿no?, lavarle la, la cabeza a los, a los niños, a los menores, a sus hijos para conseguir proselitistas, militantes, para abusar, digamos, de, de esa visión que tenemos los, los docentes, para adoctrinar esto, ¿para qué? Para una eventual revolución, ¿no es cierto? Como lo hicieron en, en Ayacucho, en la Universidad de Guamán. o sea, hay hechos que prueban, que evidencian esto, y esto quieren lo mismo, y han capturado, digamos, el Ministerio de Educación. Por eso que los de Moa son más astutos no crearon ellos fueron los que crearon a Castillo Castillo era una persona de, de, de tercera quinta categoría señores acuérdense que él ha sido toledista él ha sido el Perú posible él ha sido dirigente en Cajamarca perdió todas las elecciones ahí en su pueblo pero el morales el conare o sea la, la gente prosenderista lo capturó el año 2016 e hizo creer que él podía encabezar este el comité de huelga magisterial lo hizo presidente porque los senderistas, los prosenderistas no podían este, presidir, digamos, ese comité ni manejarlo directamente. Porque muchos de ellos estaban siendo investigados por la policía antiterrorista. Y muchos de ellos están presos. Y muchos de ellos que hicieron, digamos, el, el, acuérdense ustedes, ¿no? presentaron el primer partido del Mobadé que fue observado por tener la, este, el Estatuto de la Ideología del Pensamiento Gonzalo, señores. Fue rechazada ese partido de inscripción, pero luego le han dado vuelta al asunto, ¿no? para copar el magisterio, ¿no es cierto?, en una, en, una, en una punta, de muerte muerte con la gente de, del Partido Comunista Patria Roja, que tiene otros intereses económicos en el control de la, la rama magisterial. Ya no, no tenía un, un dirigente que podía este, asumir esa, esa lucha. Guaynalaya había sido desestimado y los otros dirigentes también. Y buscan, a, ubican a Castillo y lo colocan a Castillo. Y lo ponen al, como un títere a Castillo, en esa puerta. Castillo no... No lideraba eso, lo que lideraban era el comité que estaba de atrás del Moabé, señores. Y lo movían a Castillo Balzón, que ellos querían. Bueno, pues, lograron colocar una presidencia ¿no? en, en, una, en una alianza, pues, también con, este, con Tramatura, ¿no? Con su enemigo, ¿no? Que, que, que es el, el Partido Comunista Perú Libre. Porque el, el Partido Comunista Perú Libre, digamos, es un, es un partido de influencia moscovita ¿no es cierto? O sea, su, su, su, su, su, su, su génesis... El pensamiento de, de, de, de pensamiento, de pensamiento de Perú Libre, que es un partido comunista, está, digamos, en el Partido Comunista Cubano. Ahí, ahí lo formaron ideológicamente a, a Cerrón. Y el Partido Comunista Cubano, digamos, este, tiene sus orígenes en el Partido Comunista este, de la Unión Soviética. El Partido Comunista este, Sendero Luminoso no tiene esa, ese origen. Su origen es el prochino, Es el maoísmo, y, y la fuente, ¿no es cierto?, de Cerrón es esta, ¿no? Ese es el catecismo de Cerrón y toda la gente de Perú libre. Y son como cinco manuales. Que también repite alguna gente, bueno, pues, de, desinformada, a algunos cuadros comunistas viejos en la Plaza Martín. ¿no? Esta es su fuente. Este es un libro obsoleto, pues, señores. Este es el ABC del marxismo-leninismo, digamos, que, que, que se transmitía a todos los partidos comunistas, digamos, en, en el mundo. A los diferentes idiomas. Y acá dice ¿no es cierto? El marxismo leninismo es, la, es, la, es, la, es la, este, el fundamento de todo partido comunista. Sería largo explicarles a ustedes lo que es el marxismo leninismo. Entonces, y lo que yo no me explico, ¿no es cierto? Es cómo Cerrón, teniendo una, el, la antípoda de, del Moadef, logran ensamblar, digamos, una candidatura inicialmente y colocarlo al Castillo. Bueno, él lo ha dicho además en un correo, ¿no? El Cerrón ha reconocido el análisis que yo le hice hace dos semanas a ustedes. Está publicado en el, en el Twitter, en el Facebook de cerrón ¿no? Cerrón ha, ha sido claro ¿no? que eh, Perú Libre es eh, Cerrón, que es el que maneja el Perú Libre, porque el resto es una comparsa. Este, había analizado la situación, ¿no es cierto?, de que ellos no iban a pasar la valla electoral, ¿no es cierto?, el 5%. Entonces lo que interesaba a ellos es colocar congresistas, ¿no es cierto?, porque no tenían candidato presidencial, porque Cerrón no podía candidatar porque tenía problemas en Junín. Entonces, eh, ¿qué se nos viene? ¿Qué se nos viene? Eh, más de lo mismo. Eh, acuérdense cómo fue el gobierno de Vizcarra. Bonos, endeudamiento, eh, represión, sueldo congelado. Acuérdense de bonos, represión a muerto trabajadores, han muerto campesinos, han muerto gente, digamos, este, en el gobierno de Sagaste, y todavía eso no se ha investigado. ¿Habrá alguna reforma importante? No creo. Con ese presupuesto, ¿no es cierto?, deficitario, es imposible, ¿no es cierto?, es imposible que haya alguna, algún cambio de importancia en el Perú. Esa es la gran realidad. O sea, no se, no se confundan, este gobierno de Pedro Castillo y la señora Mirta Vázquez no es un gobierno de izquierda. Segundo, no es un gobierno comunista. Tercero, es un gobierno de los caviares en alianza con el Mogadez, que tienen como títere a, a, a Castillo. Porque para los Mogadez, que son gente mucho más astuta, que son gente que tiene mucho más este, capacidad política, Castillo es un elemento desechable. Porque saben que Castillo está solo. No tiene organización política. No tiene cuadros políticos. ¿No? Y lo que le, le conviene a como dicen en su argot, es acumular fuerzas, ¿no es cierto? Ganar por su Participar con su propio partido, digamos, este, en las elecciones. Para intereses de una secta, de un grupo, porque el proyecto de la lucha armada está cancelado. Solamente con la muerte de Guayalito también está definido, ¿no es cierto? Habrán algunas huestes, ahí en El Brian, pero que son huestes minoritarias y al narcotráfico. Pero el proyecto real de Sendero, digamos, ha cambiado. ¿no? O sea, los restos de Sendero están ahora en la onda, lo que era el Mogadés, cuando Aymar creó un ¿Qué cosa es el Mogadés? Movimiento de amnistía y por los derechos fundamentales. ¿Cuál era el objetivo? Como este, eh, había sido capturado en el año 93, este, Aymar Gounod, lo que le interesaba a era salir de la cárcel. No quería morirse en la cárcel. No, y él hacía el cálculo, ¿no? Él quería hacer lo mismo que pasó con Hugo Blanco. Hugo Blanco también este, fue condenado, estuvo preso desde el año 62, si no me equivoco, hasta el año 69. Mientras el gobierno militar le dio la amnistía a Hugo Blanco. Y la misma estrategia quería conseguir este... Bueno, pude Pero, digamos, este... Eso no se concretó. ¿no? Hasta que murió. Ahora, mucha gente, mucha gente estúpida, ¿no? dice ¿no? Los que los troles, los, los de Perú Libre, alguna gente de, de Juntos por el Perú, nuevo Perú, y todas las ONGs que, que están ahí. Porque el otro día le voy a hacer la pizarra de los de cómo se maneja el poder caviar. Hablan que soy aprista, que soy fujimorista. Bueno, los que me conocen saben perfectamente bien, señores. Es de, que hice mis estudios en, en San Marcos no, He sido dirigente y, y hemos combatido a los apristas a toda la corrupción del APRA. Hemos combatido el futbolismo en la dictadura. Y conozco a los caviares, ¿por qué? Porque también estudié en la Universidad Católica, sé como son. que no me van a venir a, a, a, a, a, a, a, a meternos cuentos. Ya. Finalmente, para que me hagan las preguntas y voy a responder. Es que. Yo creo que tienen que tener conciencia, señores, ustedes, de un punto final de esta evaluación. El, el, el asunto de la nueva constitución, ya está descartado lo del gas de camiseta, ya olvídense que eso, vamos a seguir igual, pero se, se, se está engañando, se está estafando a muchos este, peruanos, se le está haciendo firmar ahí este la millones, para una asamblea constituyente y una nueva constitución. Yo les digo, ¿no? Hoy me ratifico 6 de noviembre, que no va a haber asamblea constituyente y ni va a haber nueva constitución. Es imposible Fácticamente Es imposible jurídicamente Es imposible Hoy, es cierto ¿no? Yo soy partidario De una nueva constitución Y una asamblea que usted entiende, Pero les he dicho claramente en dos etapas Primero Hay que restaurar La constitución del año 79 ¿Cuánto nos cuesta? Cero soles ¿Cuánto tiempo demora? Un día. ¿Qué vamos a tener? Estabilidad política y social relativa. Económica no. ¿Qué vamos a tener? Gobernabilidad. Si, es que, si es que queremos manejar el país, no sacar al país de la situación en la única forma. Primera etapa. En una segunda etapa. Referéndum. ¿no? Para que el pueblo se pronuncie. ¿Quieres asentar que usted tiene? sí o no? Y si el pueblo dice sí, adelante. ¿Cuál es la razón? Yo estoy acá nadando contra la corriente, contra todas las mafias, contra todos los dogmáticos, contra todos los comunistas, este, contra muchos ignorantes, ¿no es cierto?, este, que hablan sin saber. Porque... Yo les hablo con algún conocimiento de causa, señores. Este problema lo he evaluado con un grupo de juristas que saben más que yo, obviamente. Les hemos dado vueltas. En aras a que, en aras a dar una salida política, constitucional, ética. Y se lo voy a explicar en cinco minutos por qué la única salida es la carta de, eh, la restauración de la Constitución del año 93, perdón, 79. Y no es porque yo sea aprista ni que admire a la torre y a los apristas. Yo condeno a los, a los apristas porque son un partido corrupto, que no tiene ideología, porque los cinco puntos, los cinco puntos, ¿no es cierto eso? No tienen ideología porque están fuera del espacio-tiempo. Los cinco puntos de su problema máximo no existen. Primer punto, acción contra, acción y lucha contra el presidente Moyano. Soprista desde el año 30, 33 que aburra. Segundo punto, por la nacionalización de tierras e industrias. Les pregunto, ¿qué, ¿qué tierra, qué industria, qué empresa nacionalizado el APRA de sus dos gobiernos? Tercer, ter, ter, ter, tercer eh, pro, punto del programa máximo. Por la unidad política de América, de América Latina. ¿Qué unidad política, señor? No hemos no podido ni siquiera estructurar en lo que se llama grupo andino. No hemos podido poner a, en, de acuerdo Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela. Hay, yo soy partidario, ¿no es cierto?, de, de, de, un, de una república, de un Estado continente. Pero esas eso son, son palabras mayores que sería cuestión de explicarles porque es pura geopolítica. Este, corto punto, dice, por la internacionalización del canal de Panamá. Por favor, el canal es soberanía de la República de Panamá. ¿Qué, qué, qué panameño va a querer que su canal este, sea internacionalizado? Y quinto punto, ¿no? Este, final, dice, por la solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo. ¿De qué clase me habla, señores? Si los aprietas han renunciado al concepto de clase, de pueblo, de opresión, porque también se han convertido en neoliberales. Entonces, este, por eso que da para los propios artistas me dicen ¿no? que tienen que ensayar otro, otro otro proyecto, otro proyecto político, porque ese proyecto político se agotó. Pero les quiero resumir, señores, en cinco minutos ¿por qué, cuál es la razón fundamental. creo que ustedes me deben entender. Y ojalá, pues, este, que se lo entiendan. No, eh, no, es, no, no es jurista, no, no conoce esta materia, pero. Si es un tipo racional, si es un tipo inteligente, tiene que entender. Bermejo no creo porque es un dogmático, bellido, pero cerrón si sí creo que puede entender. Castillo no porque Castillo está fuera de la realidad. Y la gente, ¿no es cierto? La gente de la pasa Martín, entiendan, este muchachos, amigos, ciudadanos. Lo que le voy a proponer es la forma más racional. Estoy solo contra la corriente. Toda la fuerza que ustedes están desplegando, su dinero, su economía. Para conseguir firmas, eso no es viable en este momento. Hay que hacerlo de otra manera, pero el paso previo, dos etapas. Primero, restaurar la constitución y luego un referéndum por una asamblea constituyente. Se lo voy a aprobar, perdón, un momento. Una constitución, fíjense, ¿qué cosa es una constitución? Una, una constitución es... La forma de organizar el poder en una sociedad es la arquitectura del poder político. Y una constitución fundamentalmente tiene cinco estructuras. La primera, esto se llama, le llaman los eh, expertos constitucionalistas, le llaman esto parte dogmática. que es la estructura de los llamados derechos fundamentales. Derechos fundamentales que están en los artículos 1, 2 y 3 de la Constitución. Derecho a la vida, derecho a la libertad, los honor y todos los derechos que... Hay. Eso no tiene trascendencia, pero sí en el caso de los derechos sociales y económicos, que fueron casi anulados por la Constitución del año 70, del 93. Porque la Constitución del año 79 tenía... Casi todos los derechos este, económicos y sociales de segunda y tercera generación, pues, ¿sí? ¿qué cosa más tiene? Tiene el, lo, lo que se llama el, la naturaleza del Estado. ¿Qué cosa? es el Estado el Perú es una república, democrática, esto se llama núcleo duro de una constitución. Eso no se puede cambiar. Tercero, tiene lo que se llama el sistema de poderes. O sea, cómo se organizan, ¿no es cierto?, los poderes en, una, en un Estado. En el Perú, por ejemplo, tenemos poder legislativo, tenemos poder ejecutivo, tenemos poder judicial y todos los organismos constitucionales autónomos, como el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, etc. etc. En cuarto lugar, tiene el modelo económico. El modelo económico. En el mundo hay fundamentalmente tres modelos económicos. Nosotros tenemos el más perverso, el más depredador, el más saqueador, el más inhumano, el más rentista, el más perverso que hay. Es el modelo económico neoliberal. ¿Ya? Es el modelo de atraso. Entonces acá mandan los oligopolios, las grandes corporaciones, oligopolios, contrato ley, contrato ley que es lo fundamental acá, y la renuncia a la soberanía. Creo que me están siguiendo, ¿no? ¿Me están siguiendo? Sí, creo que está claro. de derechos fundamentales la estructura del Estado sistema de poderes, modelo económico y lo que se llama la reforma de la Constitución ¿por qué? ¿por qué la Constitución prevé un artículo o dos artículos? para que la Constitución pueda ser reformada porque la realidad es mucho más poderosa que es la norma jurídica, la realidad es cambiante. Entonces, los estados, los gobiernos, tienen que actualizar su constitución. Entonces se tiene que reformar. Pero ese es el mecanismo teórico, tradicional, ¿no? Pero ese mecanismo ha sido superado por la realidad. ¿Ya? ¿no? Ha sido superado por la realidad, porque hay situaciones donde se presentan, por ejemplo. Tres cosas, ¿no? Las revoluciones sociales, la descolonización y los golpes de Estado. Entonces, estas situaciones afectan este sistema que se llama Estado de Derecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa, señores? En las, vamos a empezar, ¿no? Sociedades prepolíticas, ¿no es cierto? Sociedad prepolítica. Hay un poder constituyente, es el pueblo originariamente, que es la fuente de todo poder. Es la fuente de poder. Ese pueblo, cuando quiere salir de lo prepolítico, del salvajismo, de la barbarie, tiene que constituirse, ¿no es cierto? Como poder constituyente, se llama poder constituyente originario. Esto es importante que ustedes no Esto se da una pues, vez en la historia de la sociedad. Ese poder constituyente originario, ¿cuál es, ¿cuál es la.? Se constituye en una asamblea constituyente para fundar un Estado. y a través de la Santa constituyente que es el supremo poder crea una constitución y en esa constitución hay dos cosas fundamentales ¿no es cierto? se crean los poderes constituidos y se crea por excepción poder constituyente derivado. Para qué poder constituyente derivado? Para hacer la reforma de la constitución. Fíjense. Este fue el mecanismo que tuvimos hasta el año 1979. Perdón, no, 1980, 79, porque en 1980 se puso en vigencia por Fernando Vela el 28 de julio de 1980, puso en vigencia la Constitución de 79. Que es una Constitución que tiene dos requisitos fundamentales. Esto tiene lo que se llama legitimidad y tiene legalidad. Porque esos son dos requisitos fundamentales en toda Constitución. El Perú vivió tranquilo, con los problemas económicos seculares que tenemos, hasta que ese sistema que se llama Estado de Derecho Constitucional este sistema que tenía todo este mecanismo fue destruido, ¿no es cierto? fue destruido, y ¿sí lo acá Fujimori fue elegido el 28 de julio de la noventa con esta constitución por eso que tenía legitimidad Fujimori. Fujimori. destruyó este sistema. El 5 de abril. Y acá, acá viene la pregunta, ¿no es cierto? Que ustedes se pueden hacer. Perdón, para seguir acá. señores y esto es lo que no, no entienden no quieren entender el 5 de abril el 5 de abril no el 5 de abril se produce en el Tarú. 5 del 4 del 92 un golpe de estado un golpe de que destruye todo el sistema. Y del 5 de abril al 1 de enero de del 1994 el Perú vivió en una dictadura sin ningún tipo de derechos. En una dictadura donde todos los actos que se hubiesen realizado tenían nulidad absoluta. Eso se quiso disfrazar, ¿no? Se quiso disfrazar después con la constitución este, fukimolista, con un referéndum del 31 de octubre del año 93. Pero esto de acá este golpe, es un delito, ¿no? Un delito de rebelión que está penado con 20 años de cárcel, ¿no? Que está en el artículo... Artículo 346 del Código Penal, ¿no? Rebeleó, es que, es que se han no, para ver la forma de gobierno, de poner al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional, pena de 20 años de cárcel. Bien. Señor Fujimori cometió el delito se puede abrir 20 años de cárcel más para esto si la cantuta. Entonces todo lo que el, el, el, el, el Consejo está afectado de nulidad, porque así lo manda el Código. Y además, la tronzo, la pétria, ¿no? El artículo 307, ¿no? De la Constitución de 1979. Es, una, es un artículo similar, solamente lo tienen dos países, lo tiene México y lo tienen Perú. Por eso que en México no ha habido golpe de Estado. Desde el año 17 en que se... En que se sancionó esa Constitución mexicana no de golpe de Estado, porque por la cláusula petre Entonces, el problema aparece aquí, ¿no? El año 24 se quiso dar visos de, de, de legalidad a todo este acto delincuencial. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad, no es cierto, que tenía Fujimori de dar el golpe de Estado? Si acá tenía un mecanismo, un, un mecanismo, acá tenía un mecanismo, ¿no es cierto?, legal. Acá, para reformar la Constitución y hacer todas las reformas que él quisiera, ¿no es cierto?, Pudiera usar el, el, el, el mecanismo que señala la, la Carta del 79. ¿Para qué dio protestado? Lo, lo digo porque las corporaciones, los grupos económicos, el Fondo Monetario, les interesaba a anular el, el modelo económico que tenía la Carta del 79. El modelo económico de la 79 no era un modelo económico neoliberal salvaje como el que tenemos. Era un modelo económico de economía. Plural. ¿Ya? Economía plural. O sea, hay sector privado, perfecto, que haga todas las actividades que, que quisiera hacer. Hay sector público, para los, las cuestiones estratégicas, y hay un sector este, comunitario social, ¿no? Las cooperativas y todo lo que tenga que ver con el desarrollo de las comunidades. Ese modelo pluralista fue destruido y fue reemplazado por el modelo totalitario de Bolivar, que está en la Constitución del año 93. Pero además de eso, además de eso, lo que interesaba, fíjense, lo que interesaba era fundamentalmente, ¿no es cierto?, cautelar, ¿no es cierto?, sus inversiones. Las compras de las empresas que estaban siendo privatizadas, para que no se les sean este, quitadas por cualquier otro gobierno. Entonces necesitaban tener contrato ley. El contrato ley impide que se haga cualquier... Este, no, no creo que sea tan bruto castillo no, no creo que, que sea tan, tan ingenuo tan tonto de ser engañado por los abogados y, y en el caso de, las, de esta señora Vázquez que sería imperdonable porque es abogado un contrato de ley no puede ser modificado en ninguna coma porque así se introdujo en esa constitución o sea pueden plantearle 20 mil cartas, veinte mil negociaciones veinte eh, mil mesa de trabajo, mesa de diálogo Eso es una gran mentira, no se puede Mano en cancho no se puede señores porque si lo quisiera hacer, nos meten una demanda en el CIA y fácilmente nos ganan la demanda y nos embarcan todas nuestras reservas internacionales y nos quedamos muertos. Por eso, con esa constitución del 93 no se puede hacer ninguna reforma, ningún cambio. Y peor aún que lo tienen ahí a Julio de como presidente del BCR, el que le diga otra cosa es un gran mentiroso, es un farsante, es un estafador. No se puede en el no se puede expropiar este, ninguna empresa, ninguna idea se puede. Y si lo quisieran hacer, tendrían que hacer el pago de custis, precio, indemnizar. Entonces, la pregunta es, ¿no? Entonces, está bien, pues, hay que, que ustedes me entonces hay que, hay que con más fuerza cambiar la, la constitución. Que Cerrón está en lo correcto. Que el gobierno está en lo correcto. Que la, la, los muchachos de la plaza Martín que está en lo correcto. No es que están en un error. Ellos, al, al, al promover una nueva constitución, están legalizando, están siendo cómplices de este delito. Y están legalizando esa constitución espuria, fraudulenta, delincuencial del año 93. ¿Por qué? Supóngase ustedes, ¿ya? Supóngase, vamos a hacer una suposición. Supóngase que estamos 94, estamos 2021, estamos acá en el 2021, estamos este, 5 de, o 6 de noviembre de 2021. Supóngase, ya que por un milagro digamos, este, se hace el referendo, se convoca a los constituyentes, eso no va a suceder, ¿no? Y se hace una nueva constitución. Supóngase. Supuesto negado. Supóngase que esa constitución se demora en 2 o 3 años, ya. Supóngase que se... Que se Nueva constitución a partir del 1 de enero del 2024 ya. Cualquier estudiante de derecho, Jessy, la Ramsey, ¿no es cierto?, sabe, ¿no es cierto?, que las leyes, las leyes, las leyes no tienen efecto retroactivo, o sea, no van hacia atrás. Esta ley, esta nueva constitución pues, de aquí hacia adelante, ¿no? Hacia el 2000... 50 y de hasta... ellos. O sea, no va hacia atrás. Pregunta: en este periodo del año 92 hasta el año 2021 se han suscrito contratos, ¿no? Y se ha sacado al Perú contratos por cerca de 45 mil millones de dólares. ¿Ya? Contratos. Sí, más y no menos. Eso es más o menos lo que han invertido en el Perú, estas grandes corporaciones. Y lo más importante, ¿no? Que se han llevado el Perú, han saqueado el Perú, se han llevado, por sobreganancias, utilidades, 380 mil millones de dólares, más o menos. Eso es lo que se han llevado sus matrices. 380 mil millones de dólares. Y esa suma sigue, sigue creciendo cada año que pasa. Con la teoría externa, con todos los este, problemas que hay en la transferencia de ruedas. Me pregunta, estos contratos ley... ¿Cómo quedan con la nueva Constitución? ¿Cómo quedan? ¿Cómo quedan? ¿Cómo quedan los contratos de ley? Con la nueva Constitución de cerrón Bermejo, Bellido, la gente la pobre, la gente la pensa. ¿Cómo quedan todos estos saqueos? Esto se llama pueblo borrón de venta nueva, ¿no? Contracando que el Parlamento, lo que debería hacer este, esta gente de Perú Libre, los, los 16 o 18 o 19 16 que quedan, deberían designar una comisión investigadora de la deuda. Externa. De las privatizaciones. no Y todos, todos los grupos de la derecha, todos los grupos fascistas. Fuerza Popular, por eso no quiere que esto, que esto se haga. No quiere, digamos, Renovación Popular, renovación... todos los partidos de la ultra derecha pero Podemos, APP, Partido Morado, con el cuento de que la inestabilidad, que va haber ruido político que se de los inversionistas. ¡Mentira! No quieren que se investigue esto porque acá van a irse a la cárcel mucha gente, que tiene empresas, que ha comprado empresas, que ha hecho negocio con la deuda externa. Mucha gente del entorno del fukimorismo. Mucha gente del entorno del aprismo, del PPCismo. De, de acción cumplida, que han derrumado este país en los últimos 30 años. Por eso no puede que se investigue. Sinon está perdiendo tiempo ese grupo parlamentario de Perú Libre en, en tonterías, en estupideces, porque no va a ser Castillo, porque Castillo es una persona que es un títere que no sabe qué es lo que está haciendo ahí. Entonces, nada, que quede para la historia, ¿no? Que le presenten eso, esas nociones del orden del día para que se creen dos o tres comisiones para que se investigue esto. Cerrón, con una nueva constitución, estaría legalizando esto, todos estos 30 años de, de saqueo del pueblo. Estaría legalizando este, a las mafias los delitos cometidos. Porque su nueva constitución no se podría aplicar acá. Esto quedaría olvidado y sacramentado. Esto estaría con agua de Cerrón y estaría bendiciendo esto como lo ha hecho con Julio Ese Sería un acto de traición, pues, doble o triple. Entonces, esto es de consecuencias, señores. Esto es una gran traición al pueblo. O sea hago mi nueva constitución, mi aceptar constituyente, ¿no es cierto?, para legalizar todos los robos pasados a los 30 años. ¿Ya? Y esto, que se lo robó después, ya está bien, ya robaron al Perú más de 380 mil millones de dólares, y todo queda enterrado. Entonces, bueno, yo tengo una constitución más del año 2024 y de aquí para adelante. Entonces, esa es la razón fundamental por la cual todo este periodo, ¿no es cierto?, desde el año 92... El año 2021, 2021, todo ese, todo ese periodo, más o menos 30 años, tiene que ser anulado, tiene que ser investigado, tiene que ser objeto, ¿no es cierto?, de procesos penales, judiciales, de embargo, de enriquecimiento. Por eso que no quieren hacer causa común. Y me dirán que ha pasado el tiempo, mentira. Ahí tienen ustedes este. Todos los procesos, este por que los que hasta ahora, digamos, están este ventilando en Israel y en Europa por los géneros de la Segunda Guerra Mundial. Han pasado, han pasado ¿cuánto tiempo? Ha pasado 50, ha pasado 80 años. Todos los géneros de guerra, los robos que se han hecho a, a los bancos de esos países. Por eso que no quieren. Y díganse, díganse, señores. Castillo, si no entiende esto. Y contrate buenos abogados, porque los abogados que tienen ustedes no, no, no sirven. No te va a decir, les a la cárcel. acuérdese lo que le digo. El artículo 307 de la Constitución del año 79, que tiene la cláusula Pétria, que no ha sido este, derogada, abrogada, como dicen algunos este, que desconocen, dicen, ¿no? Esta Constitución no pierde su vigencia. Dice. Así era, así sido, así, ha sido, así ha un golpe de Estado, ni deja de observarse por acto de fuerza, o cuando fuera derrotado por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. Dice, en esta eventualidad, dice, todo ciudadano, o sea, cualquiera de nosotros, investido o no de autoridad, dice, tiene el deber, dice, de colaborar en el restablecimiento de su identidad, dice, o sea, nos estamos mandando a nosotros, es un deber que tenemos, por eso me estoy hablando de ustedes, estoy cumpliendo con mi deber. Es un deber constitucional que estoy cumpliendo con ustedes. Ustedes también tienen ese deber, por eso ustedes tienen que exigir que se restaure esta constitución del 79. No es porque sea la más perfecta, la, la mejor, porque sea la de la Torre. Pero es esta. mentira. Los zapitas fueron un tercio de, de, de, de esas constituyentes. Esta fue una constitución de consenso político, por eso que tiene legitimidad. Acá estuvo Javier De Canseco. Acá estuvo Gendario Leónigieta. Acá estuvo Jorge del Prado. Estuvo Alberto Ruizelich, estuvo Cornejo Chávez. Gente que sabe, pues que no se va a comparar con los actuales congresistas, señores, que no le lleguen en la punta del zapato. Dicen, son juzgados, dice, según esta, esta misma constitución. Los que aparecen responsables de los hechos señalados, o sea, Fujimori y sus ministros. Dicen, asimismo, los principales funcionarios de los gobiernos que se realizan subsecuentemente si no han contribuido a restablecer el imperio de esta constitución. O sea, van a ser juzgados nuevamente Toledo, Adañana, porque está muerto, un mala, PPK, Vizcarro, y Pedro Castillo. Por eso le dije yo a ustedes, eh, eh, si quería salvarse Castillo, el 28 de julio tenía que actuar como manda la constitución. Y... Tenía inmunidad total, Castillo. Nadie lo podía tocar, ni nadie lo podía tocar Pero se comenzó un traidor con Franque, Verónica Mendoza, Alcura Aranda, Velarde, Cerrón, Bermejo, Pellido y otros más que tienen que ser desenmascarados por ustedes. Dice que el Congreso puede decretar mediante de acuerdo la incautación de toda parte de sus bienes y quienes se han enriquecido al amparo de la supación para resarcir a la República del Perú y los prejuicios que se han causado. O sea, ¿podemos recuperar todo esto? ¿Parte de esto? ¡Claro que sí! ¿Podemos recuperar algunas empresas públicas que se saquearon, que se subarraron? ¡Claro que sí! Por eso es que no quieren restaurar la Constitución. Y yo desafío a cualquier doctor en derecho, ¿no? Cualquier persona que tenga conocimientos a un debate público. No a cualquier garrapán, señores, no a este mocoso, este... Mucoso, este Abogado, este es un bebé de dinosaurio, digamos, este que está siendo utilizado para sacar firmas para ir a un referéndum, este, para que no se convoque la Asamblea Constituyente, es una gran brutalidad, pues. es tener el desconocimiento, el ABC de lo que es el poder constituyente en una sociedad. Y ese, ese referéndum este, se, va, se va también el tacho Ni, Ningún jurado electoral, ninguna, ningún tribunal constitucional le va a privar a un, a un ciudadano el derecho de reformar su constitución, convocar una asamblea constituyente, pero por el camino adecuado, por la vía adecuada. Que yo no, no se la quiero decir, porque que trabaje con pues, los abogados de en el Ministerio de la Justicia. ¿no? Pero tampoco puede decir ¿no? que ya, hay como la, eh, la constituyente se el poder supremo, la fuente por claro que sí. Pero hay dos formas, ¿no es cierto?, de establecer esto. Restablecer la este, hacer una nueva constitución de un golpe Estado como el 5 de abril y rito delincuencia, como quiere un sector que no entiende, ¿no es cierto? que no podemos seguir ese camino no, y la otra vía, ¿no? que es la vía racional la vía constitucional, la, la vía adecuada que se pueda implementar, claro que sí se puede implementar ahora, restaurada esta constitución del 90 del 79 en un solo día se hace la adecuación del caso y si el pueblo lo pide, si el pueblo lo quiere en una segunda etapa se va a una asamblea constituyente. Eso es lo jurídico, eso es lo constitucional, eso es lo legítimo, eso es lo legal, eso es lo racional en una sociedad civilizada donde haya estado constitucional de derecho. No porque me gusta a mí o porque me gusta a ti. De, de esa manera regresamos a la 79, anulamos todo este periodo tenebroso, todo este periodo de para el Perú, y el, y el país, el pueblo, recupera lo que es suyo, se anula los contratos de ley, se anula todos los eh, procesos fraudulentos efectuados, se mete a la cárcel a todos los corruptos, se, se amplía la pena de muerte en los casos que, que sean viables, y por lo tanto, señores, tenemos estabilidad, no el ruido político, no es cierto, eh, eh, se puede romper el país, ¿no? Y se modifica ese problema de la, el factor de, de incertidumbre que es el que es la disolución del Congreso y el, el voto de confianza y la incapacidad moral, que fue... Eso la, de la disolución del, del, del, del Congreso fue una medida tomada por Fujimori porque Fujimori y Montesino pensaban que podían gobernar 50 años. Entonces, fue una, esa, esa constitución monstruosa del 93 fue armada con una finalidad ¿no? de tener una dictadura 30 años en el Perú. Tanto 50 años. Porque eso fue lo que se me dijo. ¿Ya? Entonces, los que no saben de constitución Entiendan, sobre todo a ustedes muchachos de la Plaza Martín, que se puede restaurar, se puede restaurar, Movilicemos movilicémonos pues ya, nos movilizamos para pedir la restauración al Congreso, a Castillo, pero no pierdan tiempo, no sean no sean estúpidos, una nueva constitución por la vía directa, lo, lo, lo están mandando como campo de cañón a un golpe de Estado y le están dando este, a, a las fuerzas fascistas, encabezadas por Fuerza Popular y noción Popular, le están dando ustedes justo ¿no? lo que ellos quieren, para hacer un contragolpe. instaurarse ellos en el poder. ¿Ya? Tengan mucho cuidado. Les estoy avisando a ustedes que ellos tienen sus planes también, la, la ultraderecha, los neoliberales. Porque los neoliberales están en el gobierno, también están en la oposición. No crean que. La, está cruzada, los neoliberales tienen, tienen agentes en todos los grupos políticos, señores. Porque a ellos no les interesa a ellos, gobierno de derecha, gobierno de izquierda, de centro, ellos siguen comiendo sus mil soles, siguen viviendo bien mientras ustedes están con un sueldo de 930 nominal. Que en realidad es 820. Ya, entonces acá termino esta parte y algunas preguntas, señores, finales para dar por terminada esta pequeña disertación. Un momento, por favor. Ya, lo que, les, lo, lo, que les he dicho, lo que les he dicho yo es esto: miren, esta es una manzana. Ya, lo que les he dicho es esto: de los 100 días. Una manzana entera. Yo no necesito, miren, yo no necesito no comerme toda la manzana. Para saber sus propiedades, yo necesito solamente un pedazo. Esto se, en ciencia se llama, esto se llama muestra. Yo tomo una muestra del todo, de la totalidad. Una muestra, esta es una muestra, este es el todo, ¿no? Para saber las propiedades, De ¿no? la manzana. No, no necesito comerme toda la manzana. Así se hacen las encuestas. Para saber cuál es el, la opinión de política de 33 millones de peruanos, las encuestadoras no encuestan a los 33 millones de peruanos. Escoge un, una parte del todo. 500 este, ciudadanos lo reparten en diferentes departamentos, hacen una batería de 10, 20 preguntas, la procesan, aplican esta estadística diferencial, y proyectan, ya proyectan la opinión de 500 a un universo de 33 millones, y sacan una tendencia. Cuando ustedes se hacen un análisis, cuando ustedes quieren saber su estado de salud, tienen que hacer análisis de sangre, tenemos en el cuerpo 6 o 7 litros de sangre, no le van a sacar toda la sangre, no se, se analiza solamente, le sacan ustedes, acá de la vena le sacan, ¿cuánto? 2 3 centímetros cúbicos. Eso se llama muestra en ciencia. Basta examinar una parte, una pequeña parte del todo, para saber cómo se va a comportar el universo total, valga la redundancia. Entonces, eso es lo que he hecho con, con Castillo. Son cinco años de gobierno, más o menos 1725 días. Han pasado 100 días. 100 días es la muestra inicial, que representa 5.7 del tiempo total de los 1725 días. ¿Qué me dicen los 100 primeros días? que es un gobierno que no ha hecho cambios, es un gobierno que no ha cumplido sus promesas, es un gobierno que neoliberal, que es un gobierno que va a seguir en la, en la, en la ruta Sagasti, es un gobierno que ha traicionado en el año público. O sea, científicamente está probado que no ha cambiado nada. Y les se ha aclarado el asunto de la constituyente. Ya. Entonces ahora sí contesto una 10 preguntas, señores. Y les agradezco, ojalá que les haya servido esta información. Ya saben, vamos a estar este. Un contacto, porque este gobierno para mí está liquidado. Para nosotros es irrelevante si lo vacan o no lo vacan a, a Castillo. Es irrelevante. Irrelevante que se caiga o no caiga este gabinete. Lo que tenemos que hacer es organizarnos, es educarnos, como estamos haciendo en estos momentos, para una eventual elección el próximo año, si es que se produce una vacancia o disolución del Congreso, en cualquiera de los, los casos, ustedes sepan elegir bien a la gente adecuada. ¿El Perú tiene salidas? El Perú tiene salidas. ¿El Perú es viable? El Perú es viable. Pero no con esta gente corrupta, con estos fracasados neoliberales que en los 30 años de gobierno que tenemos desde el año 90 con la constitución de Fujimori han llevado al fracaso, al atraso a Perú. ¿Ya? ¿Hay salidas? Hay salidas. ¿Somos optimistas? Claro que sí. ¿Tenemos el equipo? Claro que sí. En la universidad hay infinidad y en el exterior hay infinidad de personas que quieren trabajar por el país. Pero no, para no ser maltratado por este, pues este profesor Castillo, ¿no? Fíjese cómo, cómo ha maltratado a este ministro de Educación Cadillo. Lo saca de sus proyectos, lo ilusiona y luego lo despide mediante Twitter. Maltrata al otro ministro, a Belmonte, que lo nombra, que no lo nombra, que sí, que no. Sí, es una clásica maniobra de utilización, ¿no? De, en, en otra oportunidad le voy a hablar de la psicopatía política, señores. ¿sí? los 10 rasgos de la psicopatía política para que ustedes vean con quiénes nos estamos enfrentando, o sea, quiénes son los que manejan este país. ¿Ya? Y que ustedes tienen que estar este, conscientes, ¿no? ¿Por qué? Porque este, si este señor este, profundiza en la crisis de Perú, evidentemente tiene que ser este, destituido por el pueblo. ¿no? Eso es, si, si es que no demuestra que puede desde el país, señores, y que no nos dejen endeudar, o sea, que, que, se, que corten los préstamos, eso debe ser otra medida. Miren, medidas emergentes, urgentes, que el levantamiento del estado de emergencia, ¿no? Que, que no se endeude con la, con la banca internacional, que se corte todos los préstamos, ¿no? que se prohíban los gastos de publicidad, los gastos de la asesoría de consultoría, donde está la fuente, eh, en la teta de los cabianos. La asesoría de consultoría por más de un millón de soles. Su provisión expresa, diga a los comunistas de Perú, le tienen que poner candados en esa ley de presupuesto, que te reduzcan eh, todos los gastos en todos los ministerios que no vamos a financiar eso con nuestros impuestos que le pongan impuestos a las grandes mineras ya, entonces voy a pasar a alguna pregunta este, ya, lo que quieren que lo pase completo del procedimiento, no se lo voy a decir pues eso vamos a, hacerlo, vamos a hacerlo con un gobierno patriótico con un gobierno soberano con un gobierno de gente que tenga runtus, le vamos a dar el procedimiento para restaurar la constitución y le vamos a dar el programa económico de salvación de la república, por una segunda república o sea, tenemos cubierto la parte jurídica tenemos cubierto la, la, la parte económica, que es fundamental, porque de nada nos sirve restaurar una constitución, porque el pueblo no come constitución, pero es importante tener una constitución, claro que sí, porque está en nuestro derecho fundamental, está en el modelo económico, pero aparte de eso, tenemos que tener un programa económico de reactivación para desarrollar el país, para industrializar el país, y no para solamente pagar la deuda externa, como hace Frank y Castillo y Cerrón. Tenemos que sacar al país del, del atraso, de su desarrollo, tenemos que una potencia mundial, pero se puede, se puede. Yo, este, no, el, el profesor Aníbal Torres, este, yo lo entiendo, pues, este, mire, todos tenemos limitaciones señor yo no soy un supersario, ni, ni crea que lo sé todo, este, Aníbal Torres es un profesor de Derecho Civil, ¿ya? Sea zapatero o tu sea, zapato. Y mi colega, ¿Sabe? ¿sabe? Sabe, sabe Derecho Civil, todo el derecho de Derecho Civil, pero el Derecho Constitucional, la teoría política y la filosofía política eh, son palabras mayores es otra cosa ya eso es otra es otra película si ustedes quieren distinta ya que, que estamos decididos claro diciendo, estoy, yo yo hago esta cosa no por un sueldo por un este por un puesto público ¿no? algunos tarados creen que estoy buscando un cara un puesto en el gobierno y te dicen que este gobierno está liquidado señores Luego del dólar lo del dólar la proyección es que baje, eso depende, ¿no es cierto?, de, depende, depende de quién, del amo y señor de las finanzas, el dueño del Perú Económico, ¿no?, que es Velarde, porque el resto del territorio está pintando y yo le digo, el día de ayer he leído el análisis este, que confirma, ¿no es cierto?, lo que yo les he dicho en estos últimos dos meses, de otro PSD, ese sí es PhD, ¿no?, que es un profesor este, Jiménez, donde todo lo que he señalado él lo confirma, y él señala, ¿no?, que es ataque especulativo, sí es ataque especulativo, segundo, que este, el culpable de esto es este Julio Velarde, sí, porque él debió salir a comprar, Se debió incrementar la oferta monetaria, más o menos, ¿en cuánto? De 20 mil millones de dólares. Y con eso parada en seco, todo esto. El resto de economistas que salen en la televisión, izquierdo, de todos son unos tiros de ganapanes, gente que, que no son doctores en economía, que no manejan la economía, son, econom son economistas del siglo pasado, manchesterianos. Que no manejan la nueva economía, señores. Que la economía ha cambiado en el mundo, así como en la política, ¿no? El marxismo-leninismo es una teoría obsoleta, hay nuevas teorías porque eso es ciencia, las ciencias se basa en teorías, pero las teorías no son posibilizadas. Las teorías van cambiando para analizar la realidad económica social y política de, de cualquier país. Estos gobiernos están muertos, ya les he dicho. Y no me digan que hay que ser consecuente, que ayude, que para ti, patatán. Y repito, a estos muchachos de buena fe, porque todavía creo que... Pero si yo descubro que están cobrando ahí sueldo, están peseteando, como yo lo voy a denunciar públicamente. Porque sé que me han dicho que, que, que a varios youtubers les han dado dinero para que le canten loas, para que apoyen a Castillo para que apoyen a la nueva constitución pero yo, cuando tenga pruebas, se los voy a presentar a ustedes No, yo reconozco este, a, a, este, a este muchacho yo no voy a, a, a ponerle, mire yo soy Ramón Ramírez Herazo yo jamás me he puesto un sobre, ¿no? ni, ni soy lord, ni marqués, ni duque ni, ni, ni, ni aspiro a serlo. yo soy un ciudadano en una república en una república, aprendan ustedes, muchachos de la Plaza Martín, el, el título más grande que tiene una persona es el de ser ciudadano. Yo soy un ciudadano, y todos somos ciudadanos. Por eso que somos un poder ciudadano. ¿Ya? Todos deben salir a hablar con su nombre, eso, eso es de dolores. Este, no quiero hablar sobre ellos, yo los respeto, sé su esfuerzo. Pero tienen que entender, señores, yo he estudiado 36 años de mi vida, en tu yo, no he, yo, yo ayer no he aparecido y de repente me creo iluminado, no todo y comienzo a hablar estupidez sin No, no, yo sé mis limitaciones. Todo hombre racional, yo tengo un pensamiento estructurado en base a lo que mis maestros me enseñaron a mí y lo que aprendí en todos los posgrados. Y eso es lo que trato a ustedes de transmitirles, ¿no? Para que... Esto se llama en filosofía, ¿no? Para que resuelvan su condición existencial. Cuando uno resuelve su condición existencial, vive de lisa. Por muchos problemas que haya, porque el poder de resiliencia es muy grande en una persona, cuando tiene esa capacidad. Entonces, yo le digo a estos muchachos, pónganse su nombre, yo con todo gusto podemos cambiar ideas. Yo también este, puedo aprender de ellos, no tengo ningún problema. Pero pues uno, uno ya que está jugando pues en divisiones en, en, en la liga mayor mayores, pues, este, señores, yo a pagar mi derecho de piso. ¿No? Entonces, si ustedes me ponen otro piso de al costado, con todo gusto, yo debato donde quieran, cuando quieran, si en día y hora, eso tengo lo que el, el test, ustedes van a ver en directo, ¿no es cierto? ¿Quién tiene la verdad? Porque no hay dos verdades, es, otra, es otro gran sofisma que venden. Cada uno tiene su verdad. No, no, no. Solamente la verdad es probabilística en la ciencia pero existe un mínimo de verdad, porque si no el mundo no sería mundo pues si la ley de la gravedad fuera en el Perú 9.70 en China 9.60 en, en Estados Unidos 9.80 en 9.80 kilómetros por segundo, si fuera en Rusia 8.80, el mundo no sería mundo o sea, todas las verdades serían imposible, el mundo sería una anarquía y eso lo saben los científicos, sino que los retóricos le venden esa idea a la gente bueno amigos este yo, a todos este, aquellos amigos de la Plaza Martín que equivocados o no lo hagan de manera honesta, yo lo felicito. Y eh, solamente este, entiendan, no sean utilizados, ¿no es cierto? Ya ustedes pueden darse cuenta claramente, porque les he explicado que el único camino racional, constitucional, legal, legítimo, es restaurar la Constitución de 1979. Pedir una nueva Constitución manteniendo la Constitución del 93 es un legicidio. Es una monstruosidad, es un crimen que ustedes no pueden permitir. Les agradezco, señores, la atención y espero verlos jueces, este, la próxima semana. díganle por favor, compartan, compartan, compartan, denle un like a esta transmisión. Ok, buenas noches, muchas gracias, cuídense.